Ya tú sabes, manito, yo soy DJ Sammy The Greater. Estamos aquí en Arturo Studio, lo más ratatá de la romana. Y después de aquí que terminamos de bregar, vamos con Arturo, el programa más ratatá de la romana. Ando con El Combo, JP In Record, Calapeso, FIFLA, Chico Production y el tigre que sabe de aquí, Santana. DJ Sammy The Greater, no Bultina.